No solo nos vestimos con ropa, mental y emocionalmente, tenemos envolturas de creencias, paradigmas, opiniones, puntos de vista, miedos, patrones culturales, programas. Y tal como estas prendas tienen una marca X o Y, la cara o la barata, de la misma forma, nuestros programas son marca mamá, marca papá, marca tu abuelo, Marca el profesor, el niño que te hacía bullying en el colegio, tu novio, tu novia, los suegros, etc. Vienen de allí. Como ves, la mayoría ni siquiera nos las pusimos nosotros mismos y a pesar de eso, delimitan nuestro comportamiento. Con estas prendas heredadas vestimos nuestra esencia y nuestra presencia al punto tal que muchos de nosotros llegamos a convencernos que somos las capas. Tal como si un delicioso chocolate se creyera que es el plástico que lo envuelve y se olvidara del cacao del cual proviene. Esto es una pérdida de la identidad, el origen y el propósito que nos acondiciona de manera perfecta para encajar en este mundo de apariencia. Vamos creciendo físicamente y buscamos parecer, es decir, comenzamos a ser sin ser. Y el vacío que se va acentuando con los años nos demuestra que Transcurrir la vida sin ser es estar vivo, pero no es exactamente vivir. El tiempo sigue su camino. Construimos una vida predecible. Somos reactivos, dominados, poseídos y posesivos. Así hemos funcionado emocionalmente. Llenos de sueños y anhelos, pero al mismo tiempo limitados por nosotros mismos. Todo por creer que somos las capas. Y porque le tememos a darnos cuenta que es lo que de verdad somos y dejar atrás lo que creíamos que somos. De alguna manera, le tememos a nuestra grandeza. Pues bien, esto es lo que he aprendido. La memoria de las envolturas nos domina desde aquí. Y la memoria de lo, nuestra grandeza y lo que somos de verdad palpita desde aquí. Está en tu corazón. Por eso. El camino a la libertad de lo que somos y a nuestra felicidad es el mismo camino hacia tu corazón y ¿sabes que es maravilloso? Cuando te acercas a tu corazón, ese maestro espléndido dentro de tu pecho, este comenzará a guiarte de manera armónica y a la vez poderosa para que tú mismo te vayas liberando de aquello que te tiene envuelto, que vayas dando los pasos sin miedo al fin de cuenta, en ese momento tu verdadero valor estará resurgiendo. Así. Descubrir nuestro corazón es redescubrirnos a nosotros mismos y eso es lo mejor que nos puede pasar. Es lo que necesitamos que nos pase. Mira, todos interpretamos y afrontamos las circunstancias según cómo nos concebimos a nosotros mismos. Entonces, según cómo te ves a ti, ves la dificultad de ese emprendimiento que quieres sacar adelante. Según cómo te valoras, valoras lo que hacen los demás y en definitiva de esto dependen las decisiones que tomamos. ¿Ves? Este descubrimiento te cambia a la vida. Miremoslo en las relaciones. Nos quedamos donde nos valoran como nosotros nos valoramos. Por eso, tu corazón te va a sacar de donde no te aman como la inteligencia que allí vive te ama. Y tú, naturalmente, y si lo sientes, vas a salir de allí feliz porque vas a ir a vivir el verdadero amor. Pero si no lo sientes y no lo sigues, pues nos quedaremos atados a vivir dominados por el subconsciente que nos lleva siempre a lo que ya conoce. Y lo que ya conoce tal vez es que no mereces o que mereces poquito. Y por eso te vas a quedar donde te valoran poco porque crees que ahí correspondes. O te vas a quedar donde dicen lo que tú por dentro te repites. Que no eres capaz de lograr todo lo que te propones. ¿Ves? ¿Cuántas zonas borrosas, parches... Hay en lo que concebimos de nosotros mismos. ¿Cuál es el collage de tu identidad? ¿Cuántos recortes tenemos de las virtudes y capacidades de otras personas, pero muchas otras de los vacíos y limitaciones que hay en otras? Por eso, por eso descubrir el corazón es como darnos cuenta que tenemos superpoderes, que somos superhumanos, y es que lo somos y tenemos los poderes. Pero una cosa es que yo te lo cuente, y otra muy distinta, es que tú llegues a vivirlo. Tal vez esta leyenda hindú pueda ilustrar un poco más a qué me refiero con descubrir el corazón. Dice esta leyenda que en el principio, cuando se crearon todas las cosas, el cielo, la tierra y los seres humanos, el creador estaba pensando dónde iba a colocar la llave para ingresar al paraíso. Él sabía que el ser humano iría en esa búsqueda, necesitaría encontrarla y dedicaría esfuerzos para hallarla. Entonces en primer momento pensó y dijo, ok, vamos a ponerla en las alturas. Pero se dio cuenta que el ser humano desarrollaría de alguna forma mecanismos para volar y llegar a ella. Entonces, con cierta facilidad la encontraría. Al mismo tiempo, sucedería que no todos podrían llegar allí. ¿Por qué? Porque no todos llegarían a volar. Entonces pensó, ok, va a ir a las profundidades del mar. Pero se dio cuenta que de igual manera el ser humano podría construir algo que viajara en las profundidades del mar. Y además de que todavía menos personas llegarían allí. Entonces lo que estaba buscando era un lugar donde no fuera la primera opción de búsqueda del ser humano. A priori no miraríamos allí, pero a la vez fuera un lugar que garantizara que la llave estaría dispuesta para todos y cada uno de nosotros. Finalmente, encontró que el lugar perfecto para la llave del paraíso es el espacio sagrado de tu corazón, y de mi corazón. Allí no es donde primero miramos, allí no es donde primero buscamos, pero es allí donde está esa llave. Y todos la tenemos dispuesta porque tú tienes corazón y yo tengo corazón. Y es una llave para ir a un paraíso que trasciende el hecho de que sea un sitio. No es un lugar. Es la experiencia de plenitud. Es la experiencia de vida profunda, con sentido, con conciencia, con relación. Con aquella origen de la creación. Relación con el Creador. Pero es que esto es muy profundo, es muy poderoso porque también es como descubrir tu luz haz de cuenta que somos luciérnagas somos luciérnagas pero hemos crecido en una comunidad de cucarrones, estos bichos que se alimentan de las heces es lo que conocemos con ellos hemos vivido, con ellos hemos trabajado y ya estamos acostumbrados a estar allí no sabemos nada sobre nuestro verdadero origen y es decir que no conocemos nuestra luz entonces seguimos viviendo como ellos viven aunque a veces tengamos reflexiones y digamos bueno, yo como que no me parezco mucho a ellos sin embargo, le tememos a cambiar lo que ya conocemos preferimos seguir viviendo como todos viven trabajando con ellos, empujando bolas de mierda a eso es a lo que estamos acostumbrados pero, un momento, en un instante luego de una jornada extenuante en una noche intensa en oscuridad, regresando hacia el sitio que conocíamos como hogar, pero viendo cómo el miedo comenzaba a incrementarse en ti y en los demás. Incrementaba el miedo porque lo que sucedía es que los cucarrones, cuando llega la oscuridad, se van a dormir, mientras que tú, que eres una luciérnaga, te sientes seducido por las estrellas. Algo de la noche te fascina, como si pertenecieras a ellas. Y en ese momento, Sintiendo el miedo en todos los demás, te dejas llevar por un impulso que nace dentro de ti, que te impulsa y te hace volar. Y sientes una fuerza que antes has querido ignorar y que no has querido desatar, pero que ya no la puedes aguantar más, y entonces comienzas a brillar. Te miras y eres luz. Los demás te miran y eres luz. Tu luz se convierte en guía y ahora tu certeza de identidad te da la fuerza para liderar. Te das cuenta de por qué te sentías diferente. No significa que tu tiempo allí haya sido tiempo perdido, ni que los juzgues, ni que no los ames, ni que los olvides. Al contrario, los puedes amar más, los puedes abrazar, los puedes comprender, los vas a guiar. Porque descubrir el corazón es empoderarse y empoderar. Así es como funciona. Te lo puedo decir de una manera diferente, una historia que tú muy bien conoces. Aladino, la lámpara y el genio. Sí, la lámpara es tu corazón. Y tienes que buscarla, tienes que descubrirlo pero luego al frotarla significa que lo limpies y que aprendas a utilizar su poder. ¿Qué pasa luego? Aparece el genio. ¿Cuál es? Es tu ser. Ese es el genio. ¿Y sabes qué es genial? Con este genio que es tu ser, tendrás más de tres deseos. ¿Qué vas a hacer con él? Ahora, esto no se trata solo de los beneficios que tiene una persona cuando descubre y conecta con su corazón. Ahí entro yo, ¿en qué me beneficio yo? ¿Por qué hago esto? Sencillo, que tú descubras tu corazón me ayuda a mí, porque tu libertad me hace un poco más libre a mí, porque que encuentres tu identidad me hace espejo para que yo fortalezca la mía. Recuerda, cuando tú te ríes, puedes contagiar y me haces reír a mí también. Así igual funciona esto. Casi que podría decir, rogarte, por favor, descubre tu corazón. Pero la realidad, esto es más bien un equilibrio entre decirte, hey, descubre tu corazón y a la vez ser claro con decirte que si no lo haces eres tú quien se lo pierde descubre tu corazón porque mientras desde la cabeza cada cabeza es un mundo desde el corazón todos somos el universo si tú estás de acuerdo con este mensaje compártelo suscríbete al canal déjame tu comentario y si quieres descubrir tu corazón darle clic